Bienvenidos amigos nicotecnianos una vez más Hoy les tengo algo preparado súper espectacular Y les voy a contar, miren, ya estamos a la mitad de este curso de ilustración vectorial La verdad que este es el momento clave en el que uno puede O frenar y arrepentirse o acelerar a fondo y ganar esta carrera Que en realidad es contra uno mismo, ¿sí? No competimos contra nadie, sino con ser mejores nosotros mismos cada día Y esta es la idea de este video y de estos videos Así que ponen mucha atención porque la herramienta que te voy a enseñar hoy es totalmente fundamental. Es más, mira, si tenés algún mayor cerca, pedile que se quede los primeros minutos como para... Si tenés alguna duda, eh, o, o pone pausa retroceder el video, porque esto, esto es totalmente clave. Si aprendés esta pequeña parte, el resto de los, de los cursos o de los programas que uses conmigo o uses vos por tu cuenta, seguramente... Eh, van a tener la misma herramienta que te voy a mostrar ahora Y eso te va a ayudar a entender mejor cada programa Así que vamos, vamos a arrancar, mira Ah bueno, y antes que nada quiero felicitar a todos los que están trabajando, practicando Y me envían sus trabajos, la verdad que agradezco muchísimo que me envíen los trabajos Me pone muy contento ver sus avances Y ver cómo, cómo están creando y las cosas que están creando Así que sigan enviándome cosas que la verdad que es un, una buena motivación para poder para poder seguir apoyándolos de acá y dándole lo mejor de mí y herramientas para que puedan ustedes también dar lo mejor de ustedes bien, ahora sí, sin, sin más preámbulos, mira, manos a la obra mira, acá estoy en un archivo nuevo de Inkscape, como ustedes muy bien saben y lo que vamos a hacer ahora es aprender una nueva herramienta después de eso vamos a hacer un, un redibujo y después ya eh, lo vamos a dejar hasta ahí, pero se va a poner picante esto, bien, así que mira yo tengo acá el Inkscape, el Inkscape, casi nunca me sale el nombre de decirlo, se me complica. El programa abierto, ¿cómo lo vas a abrir vos por defecto? O sea, do haces doble clic y abre el programa. Perfecto, listo, estamos en el programa. ¿Qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que vamos a usar hoy? Una, un, una herramienta que se llama capas. Mirá, te lo quiero mostrar con una idea que tengo por acá. Si la cámara me acompaña, acá está. Las capas. ¿Qué son las capas? Mirá. Como ves por acá, las capas. Por ejemplo, las capas de la Tierra. Fíjate, nuestro planeta, la Tierra, tiene eh, la capa externa, digamos, que está ahí el mundo. Después la capa interna, que se va haciendo las capas de, de, de lava y todo eso, que seguramente conocerás por Minecraft y esos juegos. Fíjate cómo eh, nuestro planeta está, está este, dividido como en capas, ¿sí? Son como partes. También las capas pueden ser, o sea, no como... El, un poco como las capas de abrigarse pero mira esta es una capa o, o la idea de capas que yo quiero decirte fíjate son como muchas hojas puestas arriba de las otras la capa de arriba la que le sigue la que le sigue la de abajo de todo esta es exactamente la idea pero también lo del mundo no viene mal es justamente esto fíjate las capas son como las hojas de un libro se van superponiendo y la mezcla de todas las capas de todas las hojitas hacen al libro esa es un poco la idea ¿Cómo lo vamos a hacer acá bien Espero que, ah, que no sea difícil de entender esto, pero es totalmente clave. Vamos a activar nuestro panel de capas. O sea, fíjate qué importante es que tiene su propio panel. Voy a hacer un pequeño zoom en mi compu. Y fíjate que acá abajo a la derecha, como siempre, tenemos nuestro panelcito de lo que sería la flechita esta para sacar los, los paneles ocultos. bien. Y acá voy a buscar la que se llama capas. Fíjate, capas. Tuc, ahí lo activé. Ahí está. Y fíjate que acá me sale el panel de capas totalmente activo. Ahora, ¿qué significará esto? No? Quiero que le pongas mucha atención. Fíjate, dice, capa 1 tiene un candado y tiene un ojo. ¿Qué será esto? Como siempre te invito a que toques, a que probes. Pero mira, yo puedo agregar acá con el más una capa nueva. Y me va a salir un cartel. Añadir capa. ¿A ¿Qué nombre querés ponerle? ¿Querés que vaya encima? ¿Querés que vaya abajo? No toco nada, solo lo dejo así. Añadir. Fíjate, ahora mi documento tiene dos capas, capa 1 y capa 2. Mucha atención con esto. Fíjate que la capa 1 si la toco se pone en azul y la capa 2 ahora si la toco acá se pone en azul. Depende cuál toques es de estas dos capas va a ser en la capa que vas a trabajar. Acordate, capa es como si fuera una hoja. ¿sí? Voy a hacer una prueba. Voy a agarrar cualquier herramienta, como el cuadrado este, con un color rojo, o clic acá en el rojo, y trazo ahí un cuadrado simple. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo toco el ojo de la capa 1? ¡Epa! Fíjate lo que está pasando. El ojo significa justamente eso. Oculto o te muestro lo que existe en esta capa. Perfecto. Ahora toco la capa 2. Misma herramienta que tengo acá al cuadrado. Vamos a cambiar. Un círculo, ¿sí? Para cambiar un poco. Vamos a elegir un verde como para que sea eh, colores bastante diferentes. Y trazo un círculo común y corriente a esta. Ahora, fíjate esto yo este círculo lo hice dentro de lo que es la capa 2 o sea esta capa que está así en azul fíjate si yo toco el ojito de la capa 2 ahora lo que me está mostrando o no mostrando es el, el círculo verde y acá el rojo espectacular esto te da a entender que yo puedo en cada capa poner elementos poner objetos dibujos lo que yo quiera y me va a permitir trabajarlos de forma diferente a cada uno esto es lo que te recomiendo que empieces a hacer ahora que ya sos casi un experto una experta en dibujar vectorialmente ¿por qué vamos a hacer esto? mira muy sencillo porque vamos a hacer un, un ejemplo el día de hoy ¿bien? por ejemplo yo digo bueno, eh, la capa 1 se va a llamar formas, le hago doble clic ahí y le escribo rojas Fíjate, yo, vos podés hacer doble clic acá en el nombre, doble clic y acá le escribís, no sé, acá le voy a escribir no sé Formas Circulares Cualquier nombre le puse, no no importa el nombre Lo que importa es que vos le puedes dar el nombre Que vos quieras para saber Con qué capa estás trabajando, perfecto Esa es la idea, ahora Si tocas el ganchito o el candadito Mira lo que pasa, significa que estás Bloqueando todo lo que hay adentro de la capa Por ejemplo, agarro la herramienta De mover, intento agarrar El cuadrado y decir, che pero No puedo agarrarlo de ninguna forma, qué está pasando Porque está bloqueado El contenido de esta capa Sin embargo Si querés mover la otra sí puedes. Es más Ni siquiera tuve que moverme acá De entre entre capas Directamente si yo trazo Así una selección Me elige lo que puedo elegir Que es esta Que tiene el candado abierto Vamos a hacer algunas cosas Vamos a trazar otro círculo Amarillo Uy ahí lo moví de color Ahí lo, lo vuelvo a poner verde Porque como tengo este seleccionado Me está cambiando este color No Mira, tengo este seleccionado y cada vez que elijo un color me cambia de color. Yo no quería eso. Entonces, esto le dejo por ahí. Hago clic acá afuera. Así me salgo de esa selección del círculo. Y listo, ya estoy tranquilo para hacer ahora sí un nuevo objeto. Agarro un círculo. Este va a ser amarillo, como te dije recién. Lo voy a poner por acá, no sé. Hago, agarro esta herramienta. Pincho por acá afuera para que se me vaya lo elegido que era este círculo. Otra vez agarro la herramienta círculo. Quédate tranquilo, quédense tranquilos chicos que... Hay formas de hacer esto todavía mucho más rápido, pero si se las digo los voy a marear. Así que yo hago paso por paso, ¿bien? Ahora voy a hacer uno un azul, sí, un círculo azul, por acá, digamos que ahí, y listo, ¿Sí? hasta ahí lo voy a dejar. Perfecto, entonces vos fíjate, yo en la capa de formas circulares estuve poniendo exactamente las formas circulares. Entonces, ahora le saco el ojito a esto y fíjate. Todo, lo que, todo el contenido o todos los elementos, yo los trabajé en la capa de formas circulares, entonces esto te ayuda a vos un montón a la hora de, de trabajar con este programa, ¿sí? porque mirá lo que voy a hacer ahora, ahora voy, voy a dibujar un dibujo y esto me va a súper, súper servir, en el caso de que necesites crear más capas, ya te dije con el más o con el menos, puedes crearlas por ejemplo decís, che, voy a hacer una capa nueva que le pongo... Eh, Estrellas a esta, por ejemplo, estrellas me salió. No estrellas, así añadir. Fíjate ahí, tengo una nueva capa. Si sí, ya tengo tres capas: 1, 2, 3. La que está arriba de todo es la que va a tapar a las demás. Fíjate, te voy a hacer una demostración. Elijo la herramienta de formas así: estrella. No sé qué color tengo, no tengo ningún color. Voy a elegir el color este, así como eh, fucsia. Fíjate agarro la de mover y lo muevo por ahí fíjate, la capa que está por arriba de todo, que en este caso es la capa estrellas, que tengo este elemento, va a tapar a las capas que están por debajo, pero mira qué pasa si esta capa de estrellas ahora la mando para abajo con esta flechita, fíjate, enviar a la capa actual hacia abajo, y está bajar la capa actual al fondo, bueno toco esto, la moví una vez para abajo, fíjate la puse en el medio, ahora arriba quedaron las formas circulares en el medio de la estrella y abajo las formas rojas. Y esto lo podés mover y controlar y poner para el lado que vos quieras. Así que listo. La capa está de estrellas. Digo, bueno, me resulta interesante. Eh, me, me sirve. Ahora no me sirve. Lo quiero sacar. Pero no lo quiero borrar. ¿Cómo hago? ¿Y yo qué haría? Saco el ojo. Y pongo el candado por las dudas. Entonces, mi, mi, mis elementos de estrellas están en esa capa guardados. Pero no me está molestando. Mientras tanto, yo vengo acá y trabajo con las formas singulares. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, todo lo que quiero. Cuando quiero volver acá, activo de vuelta. ¿Sí? Los dos ahí le saco el candadito para poder moverlo, acordate. Y el ojito para poder verlo. Y vuelvo a controlar y a trabajar con esto. Perfecto. En el ejercicio que vamos a hacer ahora, no vamos a usar más de dos capas. Así que, quédate con esa idea. Las capas. Y acordate que lo vas a activar siempre desde la flecha de acá abajo, ¿Sí? Es más, fíjate qué importante que es esto de las capas. Que puede que esto los tengas, no lo estés viendo, pero capaz que venís por acá y decís, che, pero no estoy pudiendo agarrar el cuadrado rojo este, ¿qué pasa? Y te volvés loco, porque te juro que a mí me pasa. Yo digo, puedo mover esto, puedo mover esto, pero esto no puedo mover, ¿pero qué está pasando acá? Bueno, fíjate que acá abajo, acá abajo, dice eh, la, la capa. Que estás con la que estás trabajando actualmente. Yo les puse nombre, ¿sí? Fíjate, si hago clic acá. Mira cómo cambia el nombre de acá del, del, de lo que es la capa esta. Estrellas. Que fue la que yo le puse estrellas. Toco acá. Formas circulares. Toco acá. No puedo. ¿Por qué? Porque está bloqueada. Entonces, acá tengo la pestañita. De lo que son de vuelta. Activo las capas para poder verlas bien. ¿sí? Y trabajarlas bien. Entonces, ten en cuenta esta herramienta. Y aprovechala. Porque ahora vamos a hacer. Un ejercicio de dibujo que va a ser el punto clave para poder empezar a dibujar cosas muy grosas. ¿Bien? Así que bueno, listo. Eh, estrellas. No me sirve esta capa. Con el menos elimino la capa y todo su contenido. Perdés todo el contenido que está en esa capa. ¿Sí? Hace de cuenta que es como si fuera una bolsa o un folio. Cosas que vas metiendo. Si querés decirle. O un álbum de figuritas. Esta es la hoja de las figuritas de las formas rojas. Entonces vos lo podés eliminar, bloquear como te decía recién ¿sí? digamos que también este no me sirve lo elimino con el menos ojo con eso porque una vez que eliminaste la capa y el contenido ya difícilmente lo vuelvas a poder recuperar pero bueno ahí yo tengo lo que quería hacer perfecto eso es todo con respecto a las capas ¿sí? recordate de activar la ventana recordar que podés eh, controlar acá la cantidad el nombre si la querés ver la querés bloquear y todo lo demás. Hay otras opciones adicionales como las que están acá abajo, pero no me voy a meter con eso ahora, ¿sí? Esto es lo más importante. Si estás listo ahora, vamos a dar el paso siguiente. Voy a borrar todo esto. Ahí está, ahí está. Te recomiendo siempre tener por lo menos una capa. Si yo la borro, no tengo ninguna capa. Fíjate, ahora no tengo ninguna capa. Lo ideal es siempre por lo menos tener una capa. Ahí me pone cualquier nombre, ¿sí? Perfecto. Una, una aclaración, cada vez que abrís el programa siempre aparece con una capa, porque viene así como lo tengo ahora, yo ahora borré las que tenía y agregué una, porque si no se complica trabajar siempre viene con una capa excelente chicos, ahora sí nos ponemos serios y vamos a dibujar vamos a empezar a mezclar y combinar todo lo que todo lo que aprendimos, ¿cómo? con esto, mira a ver si también la cámara me acompaña, acá tengo Vamos a dibujar a nuestro querido Among Us. ¿Qué les parece? Yo les voy a dejar esta imagen. Para que la puedan descargar. Y la puedan trabajar. Ahora fíjense. Uy, ahí hice macana. Esperen que abro mi carpeta. Esto es en tiempo real. ¿eh? Así que, ténganme paciencia. Bueno, acá tengo mi dibujo de, de mi Among Us. Y este dibujo. Tranquilamente puede ser un dibujo, que, un dibujo que ustedes hicieron. En un papel. O sea, hicieron un dibujo en un papel. Le sacaron una foto lo descargaron en su compu y miren lo que pueden hacer igual que lo que yo voy a hacer ahora agarran el, la imagen que quieren dibujar la llevan hasta acá arriba del programa como yo estoy haciendo ahora y la sueltan ¡Tac! lo que estamos haciendo es colocar una imagen eh, que puede ser dibujo puede ser cualquier cualquier tipo de cosa mientras sea imagen cualquier cosa la llevan acá al programa y acá te va a dar algunas eh, unas opciones no le des importancia. Déjale todo activo a la, a la primera opción azul esa que tengo yo así. Seguro la vas a tener igual porque yo acá no toco nada. La primera, la primera, la primera. Y es más, si querés, acá decirle, no me vuelvas a preguntar porque no me interesa esto. No le prestes mucha atención, ¿sí? Por el momento. Le damos OK. Lo único que hace es, me trae la imagen. Y fíjate, tengo la imagen, en este caso, de las mongas. Y esto es lo que vamos a redibujar. Yo lo que voy a hacer es, ¿recuerdan cómo se estira Esto desde la punta acá arriba, con la tecla control apretada en su teclado, estiran, estiran, estiran, estiran, y lo colocan hasta el tamaño que ustedes quieren. Excelente, lo voy a dejar ahí, y perfecto. Ahora, ¿por qué le mostraba lo de las capas? Y muy sencillo, porque lo que voy a hacer es, este dibujo lo voy a bloquear, ¡Tac! entonces no lo voy a mover, no lo voy a pintar, solamente lo voy a calcar, entonces me va a servir muchísimo esta idea de bloquear, para poder repintarlo así que si no entendiste nada de la parte de las capas que conté antes hace lo que estoy haciendo yo paso a paso arrastrar la imagen con esta ventana activa bloquea esta capa que le voy a poner acá foto doble clic foto ahí está así yo sé que esa es la de la foto y voy a crear con este más una capa nueva que va a ser ilustración este va a ser nuestro dibujo añadir perfecto tenemos las dos capas Fíjate. Foto que es la de la mongas va a tener el candado eh, eh, puesto así, así no la modifico para nada. Y en ilustración, vamos a hacer todo nuestro dibujo, solamente eso. No te olvides de ir guardando el archivo por las dudas, si ¿sí? no sea cosa que se te corte la luz o se te trae el programa o cosas así que suelen pasar y pierdas todo. Y listo, a partir de acá podés empezar a crear. Te voy a mostrar cómo lo voy a hacer yo, pero si querés, vos ya sabés cómo dibujar, porque hiciste las clases anteriores, así que podés dibujar tranquilamente. En este caso es un poco más complejo el asunto, porque tiene como colores y reflejos. Mira, te quiero mostrar cómo está eh, hecho la secuencia... Uy, la secuencia de, de dibujo. Ahí está, a ver. Para que me abra esta imagen. Y te muestro que es exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros. Y me parece muy práctico. Por lo pronto... Me voy a acercar con la herramienta zoom. Acordate que acá está oculta la herramienta zoom. Y me voy a acercar ahí trazando como un marco. Ahí está. Y vos podés elegir cómo, querés la, cómo la vas a hacer. ¿sí? Acá no hay un secreto o una receta de cómo se dibuja. Sino que vos vas a encontrar tu estilo. Yo te mostré que puedes empezar con formas o directamente si no podemos empezar con la pluma. Yo en este caso voy a empezar con la pluma. ¿sí? Podría empezar con un círculo pero la verdad es que prefiero trazar todo con pluma. Fíjate cómo lo vamos a hacer, acá tengo una imagen para que veas. Vamos a ir trazando la forma principal, fíjate, de arriba hacia abajo, ¿sí? Trazamos la forma principal, todo, ¿sí? Después la mascarita, la mochilita. Después vamos a hacer como los colores de los reflejos, esos reflejos de, de luz y sombra, también lo vamos a hacer. Y lo vamos a pintar, ¿sí? Parece mucho, pero por ahí no es tanto lo más importante de esto es lo que les digo que la imagen está bloqueada entonces no nos vamos a mandar ninguna macana o sea siempre va a quedar ahí quieta y vamos a poder redujar tranquilamente así que listo vamos a trazar bueno eh, recuerden también con la tecla control apretada y la ruedita del mouse entran y salen en lo que es el zoom esto es re práctico se lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo porque todo el tiempo van a tener que entrar y salir así como hago yo o con la barra espaciadora la aprietan la barra espaciadora de su teclado y automáticamente tienen eh, esto para desplazarse en, el, en la hoja esto es importante porque los dibujos siempre se van para todos lados bien este este tamaño me gusta o sea me resulta cómodo tengo la pluma tengo esta primera opción acá seleccionada eh, todo bien perfecto vamos a empezar a trazar vamos a hacer un trazo acá un trazo acá en la punta y estiro para generar la curva, acordate eso. Un clic acá. Un clic en la punta. Voy a hacer un clic acá y, y hago una. estiro un poquito para hacer la, la formita. Un clic acá en esta punta. Un clic acá y estiro a penitas para hacer la forma del pie. Un clic acá y estiro. Un clic acá. Un clic acá y estiro. Un clic acá la forma de la máscara no importa mucho porque ese va a ser un objeto eh, que va a taparlo de abajo, así que me concentro primero en lo que es el cuerpo ¿sí? trata de, de pensar el dibujo como si fueran objetos tenemos el cuerpo por un lado, la mochila por el otro y la máscara por el otro son tres objetos, fíjate yo hago clic y arrastro para darle esa sensación de curva y ahora voy hasta el punto que inicie, ahí tic y ya generé mi primera forma vamos a sacar el ojito de la capa foto para ver lo que hicimos esto fue lo que yo hice fíjate, más o menos va tomando forma lo que puedo hacer a esto es darle más grosor, más, más, eh, más grueso el trazo ¿se acuerdan cómo era? acá abajo la flechita esta activamos lo que es relleno y borde se activa nuestro panel de relleno y borde también ahí está y vamos a la parte de acá, estilo de trazo y acá podemos hacer que sea más grueso, fíjate, voy aumentando, voy aumentando, voy aumentando, o borro todo esto y le pongo un número, un 3, ponele, un 3, ¿sí? Ahí ya más o menos tenemos la forma, eh, fíjate que se van acumulando acá todas nuestras ventanas, ahora tengo la de relleno y borde, y yo digo, ¿dónde está la de capas? Bueno, la de capa está más acá abajo, ¿sí? Acá deslizo para abajo, acá vuelve a aparecer, ¿sí? Están todas, eh, se van se van poniendo todas acá, así que no te desesperes si no encontrás alguna. Puedes acá mover las que necesites. Bien, bueno, activo de vuelta la capita del fondo y ahí te vas fijando cómo te va quedando. Bien, perfecto. Vamos ahora a trazar la mochilita. ¿Por qué no? Voy a hacer con voy a agarrar la herramienta de seleccionar a un clic por acá por fuera para que me deje de agarrar la selección. Del principio. Agarro de vuelta la pluma. Me voy a acercar un poco más. Ya que puedo. A ver hasta ahí. Y voy a empezar a dibujar. Clic acá. Clic y arrastro un poquito. Porque es una curva eso. Clic y arrastro. Para que siga la curva. Ahí va. clic por acá. Clic ahí. Acá clic y arrastro. Más o menos por ahí. Clic por acá. Y esta parte de acá no importa mucho. Porque va a quedar tapada. Así que. Uno. Uno en la parte del principio y ya está eh, lo mismo vamos a vamos a nuestro panel acá de, de herramientas amigas acá nos quedó la de capas abajo de todo y acá arriba tenemos trazo, color y todo eso estilo de trazo y le voy a decir que se ponga en 3 enter, ahí está para que veamos le, la diferencia entre nuestro dibujo y el dibujo de atrás en color de trazo acá esta opción del medio vamos a pintarlo con un color eh, un rojo, creo que el color rojo es el típico de las mongas. Me parece bien. Como estoy trabajando con la mochilita, pinto el de la mochilita, pero ahora quiero pintar el del cuerpo también. Así que agarro la herramienta de seleccionar. Ahora selecciono el cuerpo, ahí está. Y en color de trazo, acá vengo y pinto el rojo. Ahí está. Fíjate, voy a hacer con control de rodita un zoom y fíjate que ahora sí ya va tomando forma. ¿Sí? hay algunos detalles como esta parte de acá abajo, que la vamos a hacer después, ¿sí? no te preocupes nos faltaría como objeto la parte del, del visor este, o no sé, yo le digo visor, no sé cómo lo dicen ustedes así que de vuelta agarro mi herramienta de, de pintar, o de curva, y voy a trazar, ¿sí? empiezo por acá por cualquier lado, en realidad no importa el lugar, clic y arrastro acá podría hacerlo, ahí me gusta la, la forma de la curva, clic y arrastro Ponele que ahí. Voy a cometer un error a propósito por si le llega a pasar a ustedes. Ponele que. Digo, bueno, a ver. Sin querer toque la barra espaciadora. Hice clic por acá y dije. ¡Uy! ¡Uy! Uh, no, mirá. ¡Uy! Uh, no. Uh, me salió cualquier cosa. ¿Qué hago? Bueno, tenés dos opciones. O cancelas esto y lo vuelves a hacer. O si no, lo arreglamos. Lo voy a arreglar. Le voy a tocar la tecla Enter y acepto el trazado. Mirá. Me quedó tremendamente como feo. Voy a darle un colorcito así se ve bien lo que voy a hacer. ¿Tengo este objeto seleccionado? Sí. ¿Listo? ¿Color de trazo? ¿Qué color de trazo? Y vamos a pintarlo de vuelta acá, rojo. Ahí está, ahí se ve bien. De paso aprovecho. Estilo de trazo, dijimos que estamos trabajando en 3. Selecciono todo, toco 3. Ahí está. ¿Pero qué pasa? Che, tengo que arreglar esto. Bueno, vamos a arreglarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con la herramienta de nodos. ¡Tuc! Bien, a ver, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, este nodo que está acá, este punto malvado, no lo necesito así que lo selecciono por acá no, estoy ahí mira, estoy es más, estoy estirando las, las curvas, los tiradores, no, no, no yo esto necesito, esto, esto, ahí está ahí agarré el nodito cuadradito y le voy a decir acá nodo menos, o sea, nodo chau lo borré ahora este nodo que está acá, este nodo nodo, nodo acá arriba lo elimino ¿ves? este icono significa que el nodo se va chao listo se fue ahora lo que tenemos que hacer es conectar este con este voy a agarrar la herramienta de vuelta de dibujo voy a apretar acá en el en el último nodito que dibujé y ahora fíjate que puedo seguir dibujando sí, a partir de este último que hice clic así que únicamente Puedo de vuelta volver a trazar la forma como quiero Ahí sigo trazando Y conecto otra vez Ahí está Fíjate que lo arreglé Tan sencillo como con la herramienta de nodos Restar o quitarle el nodo que no quiero Que de hecho a estos que están acá Podría ser exactamente lo mismo Si alguno no me gusta lo puedo borrar O si no como te enseñé en otra de las clases con doble clic Agrego nodos para ir mejorando la forma Este lo hice de más así que lo voy a borrar Ahí está y estos tiradores me ayudan a ajustar el dibujo. Excelente, creo que yo hasta acá la idea quedó clara y me parece que pueden seguir ustedes con este dibujo. Recuerden, miren, les voy a dar algunos consejos extra y espero no marearlos. La ventana de acá a la derecha, yo estoy trabajando con relleno y borde, y más abajo tengo la de capas, me quedó ahí abajo. Acá yo puedo cerrar, para que voy a hacer un zoom así se ve bien, ahí está yo puedo cerrar todo este panel o esta flecha que es colapsarlo o sea, que se quede todo apretadito mira, voy a tocar acá, colapsar salgo de vuelta, ahí está y colapse en esta pestaña que quedó acá, lo que es las opciones de relleno y borde, si yo la necesito de vuelta toco clic acá y se abre de vuelta la puedo colapsar o cerrar, acordate, ahí la colapso y acá me queda la de las capas que también la puedo colapsar, sí. y acá me quedan, son dos pestañas entonces yo puedo traerlas al frente cuando las necesito. Si las llegas a eliminar con la cruz de acá arriba, cualquiera de las dos. Acordate que siempre acá abajo, esta flechita, vamos a poder volver a traerlas a que nos ayuden. Estábamos trabajando con relleno y borde, muy bien, y con capas. No la veo la de capas, ¿por qué? Porque quedó más acá abajo, acá, acá, ahí está, capas, ahí está. ¿Sí? Ahí saco eh, entonces el ojito de lo que es la foto del fondo. Y fíjate, ya tenemos nuestro among us. A partir de acá, chicos, ustedes ya saben cómo se trabaja. Yo lo voy a ir haciendo. Mientras voy conversando con ustedes. Como siempre, pongan panzo en el video. Vayan haciéndolo ustedes. Y bueno, van siguiendo. Bueno. ¿Qué faltaría hacer acá? Bueno, faltarían eh, algunas cosas. Faltaría, por ejemplo, los rellenos, los colores. Mira, voy a traer esta foto para que se vea. Fíjate que acá abajo. O sea, llegamos hasta este punto, ¿sí? este de acá al costado. Tenemos que ahora empezar a hacer como eh, las formas internas para poder darle, darle los colores. Bueno, vamos a hacerla, ¿por qué no? Bien, vamos a hacer primero eh, este borde de acá. ¿Sí? ¿Cómo? De vuelta, con mi herramienta de pluma. Toco por acá. Toco acá, clic y arrastro. Acordate que esa forma te genera las curvas. Si te gusta en realidad hacerlo distinto, eh, otra, otra opción sería hacer rectas, mira hacer rectas así, rectas así, eh, y a lo último de todo, por ejemplo, digamos que trazo hasta ahí, a lo último de todo, simplemente, mira agarras y posicionás las cosas donde querés, como yo estoy haciendo ahora, digamos que esté ahí, esté ahí, y este lo voy a transformar en curva, acordate, esto lo hago como de repaso, en curva, ahí lo transformo en curva, fíjate que puedo todo el tiempo combinar las herramientas ¿sí? no hace falta que siempre tenga que ser la misma ¿sí? la recta la convertí en curva entonces la reposiciono siguiendo lo que sería esa parte de la iluminación y acá arriba intento que también bueno, esto yo considero que va hasta ahí y acá tiene que llegar hasta acá arriba doble clic para agregar un nodito más y que llegue como por acá arriba ahí está, voy a pintar este color como para ir viendo lo que estamos haciendo ¿sí? simplemente con un clic por acá por estos rojos con clic izquierdo, ahí clic ahí me pintó de color, sí fíjate que acá me quedó parte sin eh, sin cubrir así que simplemente con este nodito de acá arriba lo pongo por acá y le voy a decir, bueno vos vas a hacer una curva, ahí con esa opción lo estiro y ahí yo creo que quedó bien, sí no tiene que quedar perfecto, este es tu Among Us, bien perfecto, quedó genial, ahora que está empezando a pasar, este eh, objeto yo lo hice al final de todo y como lo hice al final de todo va a quedar arriba de todo en el dibujo olvídate de las capas eso no importa ahora cada eh, dibujo que yo hago va quedando uno por encima del otro así que esto te lo dije en una de las primeras clases mira lo que puedo hacer yo necesito que arriba que haya arriba de esto el visor bueno entonces elijo acá el visor que está acá atrás y a este visor le voy a decir eh, visor quiero que vengas para adelante así que objeto y acá puedo fíjate elevar lo que es eh, o sea elevar es llevar hacia arriba o sea un elemento arriba de otro fíjate toco elevar lo pone por encima vuelvo objeto bajar lo va poniendo por debajo sí es similar a lo de las capas entonces ahí reubico las cosas yo primero te recomiendo dibuja todo una vez que dibujaste todo vas empezando a acomodar las cosas como estoy haciendo yo excelente me faltaría ahora dibujar qué lo que sería eh, el reflejito del visor, bueno esta forma me está molestando bastante que pinté recién, así que la voy a elegir le voy a sacar el color de relleno para que no me moleste y, y poder seguir viéndolo del fondo, ¿cómo lo hago? tengo dos formas, activo acá el color de relleno como siempre y le digo no quiero ningún color de relleno con la cruz acá, chau, y ahí yo puedo seguir viendo lo que hay ahí, perfecto vamos a hacer esta zona de acá y después la de adentro, ¿listo? con este también podría hacerlo con esta herramienta, ¿por qué no? pero yo prefiero con este clic acá, clic y muevo clic y muevo, clic y muevo clic y muevo, clic y muevo más o menos ya tengo otra forma dibujada y ahora voy a hacer clic otra vez y dibujar acá rápidamente esta otra que me falta, ¿sí? Les recuerdo, no hace falta que quede igual, igual. Lo importante es que busquen su estilo. Es que busquen que estar cómodos con la herramienta. Y ahí está, mira. Listo. Ya tengo esta parte de acá. Eh, el visor, vamos a ponerle un color. Creo que es como celestito. Así que, ahí elijo que tenga relleno. Recuerden, estoy trabajando con el panel acá de relleno y borde. Que tenga relleno, ¿de qué color? Y va a tener color en la rueda acá de los celestes o azules digamos que este color perfecto eh, y adentro del, del cristal este es como más clarito así que voy a elegir este objeto de la línea ahí, que tenga color y que tenga un color por acá más clarito y ahora este de más adentro lo mismo que tenga un color ¿sí? más clarito todavía, perfecto pero la línea esto tiene una línea, entonces el, la, el trazo no me, no me interesa a mí en este caso de adentro del visor, así que bueno color de trazo, acá la cruz no quiero que tenga nada y lo mismo con este, lo elijo color de trazo, no quiero que tenga nada listo, ya ahí va tomando la forma recordá que siempre podés corregir mira acá, clic en esto clic acá en esto siempre podés corregir las formas que es lo que tiene de bueno la herramienta vectorial la herramienta vectorial te permite todo el tiempo corregir a partir de estos puntitos o nodos o manejadores para que tenga la forma que quieras y si esto no te gusta como quedó es tan simple como agarrar el objeto, lo borras y lo dibujas otra vez. En este caso a mí me gustaba cómo me quedó, así que voy a volver para atrás. Ahí está. Y me quedo. Listo. Bueno, eh, vamos a ver. Nos falta este, a ver, el color de, de adentro. Vamos a decirle que color de trazo, no me interesa que tenga color de trazo. R relleno, sí me interesa que tenga color de relleno. Ahí lo activo. Pero acá con los rojos. Los rojos más como claritos, ¿no? Así como, como más fuerte ahí. Un rojo ahí como más fuerte. Más o menos, sí. Listo. Y el cuerpo. El cuerpo. De vuelta. Relleno, sí. Relleno, sí. También. También. Me pone el último color que usé antes. Entonces. Debería ahora hacerlo este un poco más como oscurito busquen cuál prefieren ustedes tal vez ahí creo que ustedes son más expertos que yo en, en Among Us. ahí está, ahí quedó el visor acá me quedó un poco raro, lo puedo corregir esto ustedes ya lo saben ¿Sí? ahí trato de recolocarlo y bueno, le buscan la forma, ya está y la mochilita exactamente lo mismo fíjate, voy a trazar acá con la herramienta pluma necesito como... Eh, esta, este pedazo de acá arriba mira si no se acuerdan tengan una mongas que le voy a dejar esta mano para que lo vean la mochilita como está hecho vamos a verlo acá está la mochilita es oscuro acá y claro arriba bueno oscuro abajo y claro arriba entonces lo que haría con la pluma dibujo acá una mini forma para la parte de arriba ahí por acá más o menos ahí pinto clic acá y arrastro y me hace la forma ahí listo, perfecto, vamos ahora a agarrar la herramienta, yo siempre agarro la herramienta de mover, ¿sí? cuando necesito ya ir, ir terminando las cosas, agarro el objeto de la mochila, todo el objeto de la mochila, y le voy a decir que quiero que tenga un relleno de color, por acá los rojos más o menos, ahí más o menos, y este, este, este reflejito va a ser parecido a este de acá, así que relleno, no quiero que tenga, y color del trazo eh, Perdón, color del trazo No quiero que tenga, ¿no? Me, no me interesa Pero relleno sí A ver, y el relleno va a ser uno más como así Por acá, más clarito A ver, más por acá Ahí Ahí, digamos que ahí Yo diría que ahí Excelente Y, ah, recuerden que tenía como una forma eh, de, Como de la pancita A ver, mira, voy a colapsar este panel de relleno y voy a desactivar la capa de ilustración para ver la capa de eh, foto este rellenito de acá lo podemos hacer ¿cómo lo podemos hacer? ahí activo de vuelta nuestro, nuestra capa de ilustración me voy a meter un poquito, está muy rojo esto pero no importa y es tan simple como agarrar este de la pluma, hacer clic acá clic acá, arrastrar y lo voy a dejar ahí toco enter y ya está este pedacito, voy a activar acá de vuelta mi panel de relleno y borde, le voy a decir que, que sí, que relleno tenga, que relleno tenga, ¿sí? que relleno ten, no, relleno no, perdón, me equivoqué, relleno no tenga, que el trazado, o sea, la línea sí tenga, ahí está, perfecto, y el estilo del trazado, que tenga un ancho de 3, porque es lo que estábamos trabajando, ¿sí? vuelvo a color de trazado, y acá elijo que tenga un trazado, ahí, bastante rojito, lo mismo, puedo reacomodar esta parte con esto sí ahí lo reacomodo, como para que quede y ya estaría eh, colapso esta ventana para ver de vuelta la, capa, la, la ventana de capas ahí me salgo un poco con el zoom, me acomodo con la barra espaciadora elimino, va elimino no, sino que saco el ojito de la, de la capa de foto y fíjate, ahí tenemos nuestro Among Us damas y caballeros ya estaría prácticamente listo podría agregar algunos detalles porque me doy cuenta, mira, me acabo de dar cuenta que me quedó un error y está bueno porque me pasa siempre chico, me pasa que todo el tiempo me equivoco y, y además es la única forma de aprender sépanlo fíjense esto, miren este pequeño error que casi no me doy cuenta pero esto, esto que, este elemento que dibujé quedó por encima de todo entonces está pisando a la parte del cuerpo fíjate, tengo dos formas o lo corrijo desde acá o tranquilamente, mira. Agarro el objeto y le digo que vaya hacia atrás. Acordate que también tenés acá las mismas herramientas. ¿Sí? Que vaya uno para atrás o que vaya bien al fondo. Que vaya uno para arriba o bien arriba. Yo le voy a decir que vaya uno para abajo. A ver, uno para abajo. No, uno para arriba. Sí. Pero el. el ahí me salgo. El cuerpo. El cuerpo está muy abajo. Bueno, acá acá ya necesitamos otras herramientas pero no las vamos a tocar ahora así que lo voy a arreglar de la forma más sencilla y la forma más sencilla es agarrar este objeto y decirle bueno, te acomodo con esto te acomodo acá dentro del lado de la mochila ¿sí? para que no esté, no esté molestando del lado del cuerpo Ahí. puede que les pase como a mí que se les pega se les pega a algún lado así que tengan paciencia con eso Bueno, lo voy a dejar ahí se me, se me está pegando la otra línea ¿no? lo voy a arreglar de esta forma hago clic en el nodito lo convierto en curva y lo arreglo así todo tiene siempre una solución una vuelta ya está, tan simple como eso. acá también listo Tutun. ya está, vamos a dejarlo así Sí. si no puedo estar dos horas arreglándolo lo importante que es, es que ya tenemos nuestro primer Among Us excelente, así que en el, en el día de hoy yo los invito a hacer justamente esto que practiquen lo de las capas con una capa de esta para calcar y la otra para dibujar tengan en cuenta los candaditos y vayan probando esto que les digo de eh, ir repintando igual que la forma que tienen ahí las próximas clases vamos a aumentar el nivel de dibujo y de dificultad así que es bastante necesario que vayan manejando el tema de capas esta ventana de acá y también esta de la de relleno y color y todo eso porque al final de cuentas lo que necesitamos es pintar con color, ¿no? es un poco la idea pero ya con esto tenemos una muy buena base imagínense uy ahí moví cualquier cosa imagínense ah, lo, bueno hice, hice macana, o sea copié un montón de veces esto Voy a borrarlo así Imagínense esto Imagínense que ustedes pueden Después en otro momento eh, Hacer lo que voy a hacer Que es lo que yo les quiero mostrar a ustedes Por ejemplo Hacer varios Among Us como estoy haciendo acá y, y Esto ya las clases que vienen Cosas más avanzadas Pero no les quiero dejar de mostrárselas ¿sí? En las cuales por ejemplo Lo que van a poder hacer es eh, Desde lo que ya hicieron Copiarlo muchas veces. Cambiarlo muy rápidamente. ¿sí? Por ejemplo, un poco como lo que estoy haciendo yo ahora. No igual, pero sí mejor. Lo estoy haciendo muy rápido ahora. Pero quiero mostrarles de que tienen la posibilidad. ¿Ven? De a partir de un objeto que hicieron. Hacer como varios más. Entonces, eso va a estar bueno. Para después. Eh... Nada, imagínense hacer como. como un escenario del impostor todo personalizado y lo vamos a hacer se lo juro que lo vamos a hacer pero eso ya con herramienta más avanzada. solamente si aprenden bien lo de las capas lo que ya vimos de la pluma y también bueno lo que es el, el relleno y el borde así que vamos a verlo por acá ahí está fíjense los dos ahí quedaron recuerden siempre de guardar esto yo lo voy a guardar y lo voy a exportar este, así va, en realidad, yo, le, yo lo que les digo a ustedes es que me envíen una imagen de esto que hicieron. Lo pueden hacer como ustedes quieran, chicos. Me pueden enviar el archivo que guardaron de acá, o pueden enviarme una imagen PNG como les mostré eh, que, que se guarda, o pueden sacar una foto a la pantalla y me la envían, o me la envían, no sé, eh, con una foto del celu así de la compu. Cualquier forma va a estar bien mientras me muestren cómo van avanzando. Yo, más que feliz. Así que. Espero, espero, espero que dibujen su Among Us, si lo quieren personalizar, hacer de otro color u otros colores, genial, ¿sí? Para mí lo importante es mostrarle que, en este caso, este dibujo de la Among Us está hecho, fíjense, a partir de un montón de objetos. Que en realidad, ya sabemos cómo trabajar con objetos, ya sabemos pintarlos, de hecho, podría haber trabajado con alguna de estas herramientas o estas formas. Y hubiera sido exactamente igual, ¿sí? Eso lo van a encontrar, le van a encontrar a la vuelta ustedes. A mí lo que me interesa es que puedan, puedan ir como colocando y posicionando los elementos y trabajando un poco con este tema de las capas. Solo usen dos, como hice yo. Traten de repetir paso a paso y muéstrenme cómo le queda en este caso en Among Us. Así que, amigos, nos vemos en la próxima clase y espero que sigan creando porque vienen súper bien. Y les digo, este es el momento de meter quinta a fondo porque se vienen cosas súper buenas. Y este dibujo que hicimos acá, de hecho, después le podemos dar vida en otros programas. Así que manos a la obra y a seguir creando nos vemos en la próxima, Chao.